¿Y qué pasa con este animatrónico? Es un robot estúpido y débil que no arruinara mis planes Déjenlo escapar como él quiera Ella no es una amenaza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 de hablar. Tu confianza te hará caer algún día. Esto es lamentable. Pero todo lo que podamos aprovechar es nuestra ventaja. Vamos.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 About you when you notified your time and you got us in control, see I told you be fine for a second, he's not there anymore. Lying.